Hola que tal amigos de youtube, hoy os traigo un nuevo unboxing y bueno, os quería enseñar las cosas que me han traído esta semana los pedidos que he hecho y bueno, bueno, primero os quería enseñar este micrófono que me he pedido, que viene con su trípode y todo se llama Trust Start y bueno, comparado con el que tenía antes que es este, es muy pequeño y también, bueno, también me han traído estos cascos nos ha patrocinado Axe y bueno, nos ha regalado pues, para enseñarlo. Y también esta capturadora Unotech, pues para grabar vídeos de PC, Play 2, Wii, Play 3 y Xbox. Y bueno, ahora vamos a comenzar a abrir la caja. Bueno, como veis, estos son los cascos. No tienen mala pinta, me los han regalado por patrocinarles. Y bueno, en los próximos vídeos que grabe pues me pondré esos cascos. Y ahora vamos a abrir la capturadora. esto es lo que viene dentro, tampoco viene mucha cosa, viene el USB con sus cuatro cables estos, manual de instrucciones y el disco con el software y los drivers y bueno, y hay nada más, pues estas, estas tres cosas son lo que me han traído y bueno, todo esto lo he comprado en. PC Componentes, que son este micrófono y la capturadora, lo he comprado en PC Componentes. Esto me ha costado unos 20 euros o por ahí. Y el micrófono me ha costado unos 13 euros. Y bueno, los cascos es lo único que me han regalado. Los propietarios finales me los han regalado. Y bueno, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo unboxing o en el próximo vídeo. Y bueno.